Bueno, ya estamos aquí, ¿vale? Lo he multiplicado todo para ir un poquito más rápido, porque este vídeo es bastante largo. y un poquito difícil, pero bueno. Hemos dicho que el vector genérico multiplicamos matrices, ¿vale? Este por este nos da esto, y esto por esto, y nos da esto, ¿vale? Y multiplicamos otra vez por ese vector genérico aquí. Entonces, sería esto por esto, y nos da esto. Bueno, nos da esto. Y hemos seguimos multiplicando, ¿vale? Entonces, otra forma de hacerlo, que si sea una forma cuadrática, por si queréis seguir buscando, nos va a salir siempre lo, lo mismo. Al multiplicar esto, no va a ser de forma cuadrática que siempre respeta lo mismo. Va a ser esto por, el, por la primera componente al cuadrado, esto por la segunda componente al cuadrado, más el doble del producto cruzado, ¿vale? De sub 1 sub por un sub 2. Si lo veis es verdad, primero el cuadrado, segundo el cuadrado y el doble, menos 4 menos 4 menos 8 por el cuadrado. Entonces aquí vamos a completar cuadrado porque vamos a hacer el criterio este, ¿vale? Que es, que es un poquito más difícil, pero es más completo. Entonces, tenemos una expresión tal como esta, 8 U1 cuadrado, menos 8 U1, U sub 2 y más 2, U sub 2 cuadrado. Os recomiendo que veáis el vídeo de completar cuadrado porque es un poquito rápido, ¿vale? Si nos fijamos aquí, podemos sacar este 2, y se nos queda ese U sub 2 cuadrado solo. Entonces, sacamos el 2, nos queda 4 U1 cuadrado, menos 4. U sub 1, U sub 2 y más U sub 2 al cuadrado. Y si nos fijamos aquí, y gracias a Fran por el apunte, porque ya me he dado cuenta, tenemos aquí este triángulo cuadrado perfecto, porque si nos fijamos esto igual que 2 U sub 2 menos U sub 1 al cuadrado. ¿Verdad? Entonces el producto, eh, primero al cuadrado, perdón, al revés. 2 sub 1 y U sub 2. No ¿vale? Tenemos aquí 4 U sub 1 al cuadrado. U sub 2 al cuadrado y menos el doble gusto. 2 por 4 y por 1 menos 4 sub 1 sub 2. Entonces nos queda que esto es igual a 2 por 2 u sub 1 al cuadrado menos U sub 2 al cuadrado. ¿vale? Entonces, llegado a este punto, tenemos que ver si esta forma cuadrática es definida positiva, definida negativa o, o no sabemos si es definida positiva o definida negativa. Eso es cuando los extremos no son condicionados. Cuando tenemos un condicionado, tenemos que hacer un poquillo más. Podemos haber hecho desde antes ese paso, pero lo he hecho siempre para que veáis que cuando, hasta este punto los dos ejercicios son iguales prácticamente. Tenemos que hallar el vector perpendicular al vector tangente en g de, x, eh, de g de x igual a 0, de la condición. Entonces tenemos que hallar el vector eh, perpendicular a la tangente en el de g de x igual a 0. Entonces para ello, lo primero que hagamos allá es el vector gradiente de g de x para hallar cuál es el vector tangente ¿vale? y después añadimos el perpendicular el vector gradiente muy sencillo, recordamos rápidamente 1 menos 3 elevado a x más y y este era menos 2 menos 3 elevado a x más y lo hallamos el punto para que sea el vector tangente vector gradiente en 1 menos 1 tenemos elevado a 1 menos 1, 0, elevado a 1, 1 1 menos 3, menos 2 y lo mismo aquí, menos 5, ¿vale? el vector tangente. Hallamos un vector perpendicular, es decir, que menos 2 por menos 5 por un vector tiene que ser igual a 0. El producto escalar tiene que ser igual a 0 para que estos dos vectores sean perpendiculares. Si nos fijamos aquí rápidamente, entonces las componentes. Y si nos fijamos, menos 2, menos 10, menos por menos más, 10, menos 10 más 10, 0. Tenemos el vector tangente, es perpendicular a la tangente, entonces, si nos fijamos aquí tenemos nuestro vector genérico, ¿verdad? Que antes hemos utilizado, solo que ahora tenemos un número. Entonces simplemente sustituimos, sustituimos aquí, ¿vale? Nos quedaría 2 por primera componente al cuadrado. 2 por 25. Menos la segunda componente. Menos 2. Perdón, me he dado aquí un. Cuenta de un fallo, aquí no es al cuadrado. Si os fijáis, seguro que habéis atento. El cuadrado está aquí fuera. Ese cuadrado más sobrado ¿vale? Entonces aquí nos cambiará la cosa. Sería 2 por 2 por la primera componente. 10 menos la segunda componente. Menos menos más 4 al cuadrado. 14 al cuadrado por 2, que es lo mismo que 2 por 144. Que es lo mismo que 288. Y ahora, este resultado que nos queda, después de mucho trabajar, tenemos que ver si es mayor que 0, si es menor que 0, o si no, si es igual a 0, tenemos problemas porque este criterio no nos dice nada. Entonces vamos a verlo. En este caso tenemos suerte, después de todo lo que hemos hecho, y nos queda mayor que 0. ¿Qué significa esto? Que el punto crítico es mínimo. Es decir, ese punto crítico que nos han dicho para clasificar, encontramos que es mínimo. Si fuera menor que cero, como bien habéis pensado, será máximo. Es como las derivadas. Es el contrario. Según el valor, es el contrario. vale Entonces, cuando hallamos los máximos y mínimos relativos, igual hallamos la segunda derivada, si es mayor que cero, el punto era mínimo, y si, hallamos, si era menor que cero, el punto era máximo. Pues igual, segunda derivada, esto es como hacer la segunda derivada, si es mayor que cero, el punto es mínimo, y si es menor que cero, el punto es máximo. Y ahora sí si por fin... Después de todo esto, hemos terminado. Eh, si queréis, podemos subir más vídeos de esto con otro ejemplo. Este es un poquito más largo porque he intentado explicar todo lo que yo sabía de estos ejercicios y para que cuando lo intentaseis, eh, vieseis cómo era el ejercicio en sí. Subiremos uno sin condicionar para ver qué tal lo sale. Y ya os digo, si tenéis dudas o si queréis que os suba a subir vídeo un poquito más complicado o con más centrándome en algo más, en algo más, pues no tenéis más que pedirlo, ¿vale? Espero que os haya servido y que os guste. Nos vemos en la próxima.